Vamos a crear una ventana modal que va a aparecer en cuanto hagamos clic en nuestro botón. Entonces, lo primero será agregar los atributos al botón Data BS Toggle y Data BS Target. En Target vamos a colocar el ID modal que va a ser el mismo ID que colocaremos en nuestro div con la clase modal. Debajo del botón. Creamos el modal, la primera clase, modal, dentro vamos a crear una serie de div con diferentes clases propias de bootstrap para darle un formato con estilos a nuestro modal. El primero, modal dialog, luego modal content. Luego para darle estilos al header de nuestro modal, modal header y para el título modal title. Debajo, todo lo que contenga nuestro modal con la clase modal body. A modo de ejemplo vamos a colocar un título, un header, y donde dice contenido realmente no es necesario que vaya un párrafo, puede ir una imagen, puede ir un formulario, lo que nosotros precisemos que aparezca en nuestra ventana modal. Agregamos el ID modal y también vamos a agregar la clase Fade para darle una animación de entrada Probamos nuestro botón y vemos que funciona correctamente, pero el contenido no está centrado, así que en modal content vamos a agregar también la clase center class.